pasar desde postura de pie al suelo, entonces tengámoslo ahí cerquita. Hoy, hoy, es, día, hoy es día Ome Malinali, eh, dos hierba. así que es un día que corresponde a, al rumbo sur, según el calendario Anahuaca, la cuenta unificada de Anahuac, del de, eh, antiguo México. Eh, para las personas que recién están comenzando con la práctica de Kinam, Kinam viene de una palabra en maya, kin, poder, fuerza, sol, energía, y de una palabra náhuatl, eh, kinatía, ejercer una fuerza para encontrar el balance. Entonces vamos a trabajar mucho con este concepto de estas fuerzas opositoras que nos sostienen y nos ayudan al movimiento corporal, que justamente es a través de, de esta conciencia más sutil de estar percibiendo cómo Cómo trabaja el cuerpo en relación al movimiento, en relación a las posturas y sobre todo con, con el día de hoy, el rumbo sur, que la idea y el objetivo es canalizar nuestra energía, convertirnos en antenas. Entonces ser bien consciente de nuestro soporte hacia la tierra y de esta expansión y alargamiento de nuestra columna, desde nuestra coronilla hacia el cielo, hacia el cosmos, para que la energía fluya libremente, para transformarnos realmente en canal. Entonces también para eso vamos a estar trabajando con eh, tres macho-manas, gestos manuales o modelos manuales, que son justamente para recibir, para conectar y para canalizar la energía. Entonces vamos a hacer hincapié en esos tres macho-manas específicos, aprovechándolos en cada, en cada postura. Las posturas del sur son todas posturas de pie, por lo cual va a trabajar muchísimo nuestro tren inferior, va a ser mucha fuerza de piernas, y como siempre digo, si quizás la clase se torna un poco intensa, Vamos a respetar mucho nuestro templo, nuestro cuerpo, y cada uno va a hacer lo que puede. Vamos a descansar cuando lo necesitamos, vamos a detenernos cuando lo necesitamos, y vamos a llegar también a la postura de manera que sea práctica y funcional para nuestro cuerpo, en, con nuestro estado hoy. Lo más importante cuando hacemos nuestra práctica es el estado mental que tenemos, es la intención. Nosotros poniendo el intento a la postura, la intención, cada postura tiene una intención, es una forma de dirigir y canalizar nuestra energía. Entonces es mucho más importante ese intento presente y esa canalización energética a que solo el cuerpo físico. El cuerpo físico es solamente, como se le llama en la toltequidad, un vehículo más. Es una expresión más de toda nuestra esencia que tiene y toma diferentes formas. Entonces no nos enfoquemos solo en lo físico, que no sea la práctica como de un repetir mental, sino que sea mucho más profunda y que sea desde un sentir, desde realizar cada movimiento sintiendo qué es lo que está sucediendo. Y de esa manera aprovechamos la técnica anahuálica del día de hoy, que es la propiocepción, la conciencia corporal, esto de cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. Y vamos a ir un poquito más profundo hoy, que me gusta relacionarlo con, con esta palabra también, de que ahora la ciencia está, está comprobando, que es este, este octavo sentido, le llaman, que es la interocepción. Cómo está nuestro cuerpo internamente, qué es lo que sucede internamente. Y para eso es necesario estar aquí en acecho, en presencia, en autoobservación. Así que bueno, después de la explicación vamos a comenzar entonces con la práctica. Siempre vamos a comenzar con la apertura de los rumbos para identificarnos con todo lo que nos rodea, para identificarnos con nosotros mismos, con cada elemento que nos compone. Entonces vamos a comenzar también con esa apertura, una toma de conciencia y luego esta apertura con los rumbos. Así que los voy a invitar a que todos estemos de pie. Si en algún momento no se llega a ver bien, me avisan, o no se escucha bien, me avisan. Vamos a colocar nuestra postura de pie entonces, y vamos a colocar nuestros pies paralelos entre sí. Son los bordes externos de los pies los que van a marcar esas líneas paralelas, los dedos van a apuntar hacia adelante, entonces vamos a, vamos a corregir, esa forma que tenemos a veces de caminar, ya sea hacia, hacia afuera o hacia adentro, vamos a hacer que los dedos apunten hacia adelante, bordes externos de los pies paralelos. Vamos a chequear cómo está la zona por debajo del ombligo, nuestro hueso cúbico, nuestra pelvis y nuestro sacro por detrás y coxis, el hueso donde finaliza la columna. Esto lo vamos a irradiar hacia la tierra, coxis hacia la tierra, hueso cúbico hacia nuestro ombligo. Esto ya va a empezar a activar nuestro centro. Y siempre vamos a estar con esta atención desde nuestro centro, protegiendo nuestra columna y activando la fuerza y la unión entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Estiramos los brazos hacia los lados, rotamos los hombros hacia abajo y hacia atrás. Vamos a llevar la mirada amplia hacia el frente, activando una visión periférica. Se le llama saturando el tonal de información. Para que luego la mente se enfoque. No miro ningún punto específico, sino que me dejo absorber por todo ese horizonte frente a los ojos. Y luego, lento y suave, cierro los ojos, cierro los párpados. Al cerrar los párpados, empezamos a tomar conciencia de nuestra respiración y nuestra forma de estar de pie. ¿Cómo es que estamos de pie? ¿Cómo se distribuye el peso del cuerpo? Vamos activando este otro tipo de atención más sutil. Siento la planta de los pies, siento los bordes externos, los bordes internos. Estoy distribuyendo el peso entre ambas plantas de los pies equitativamente o no. Cómo se relajan los hombros, caen hacia la tierra. Relajo los músculos faciales. Relajo la garganta, la lengua amplíen mis vías respiratorias y luego llevo la atención a esta respiración natural. No cambien nada, no modifiquen nada. La respiración tal cual es, la observo. Y esa es mi realidad tal cual es ahora, aquí y ahora. Mi propia respiración. No la, no la modifico, solo la observo. ¿Qué movimientos producen mi cuerpo, dónde se producen esos movimientos. Tengo una respiración alta, baja, media. Solo la observo, no la cambio. Me tomo unos instantes para observar cómo estoy, cómo está mi estado de ánimo, mi energía, mi cuerpo. Vamos a llevar ahora toda nuestra atención hacia nuestras manos. Toda la atención hacia las manos. Desde el centro de las palmas hasta la punta de los dedos. Hasta poder percibir las pulsaciones cardíacas, el latido del corazón en los dedos, en las manos. Cada uno tome su tiempo, no hay apuro. Empiezo a conocer cómo es mi ritmo cardíaco. Uno me atenciona a ese ritmo cardíaco. Hasta que se pueda sentir en cada dedo esas pulsaciones. Y cuando cada uno lo pueda percibir, lentamente vamos a colocar nuestras manos sobre nuestras costillas bajas, los dedos separados, codos hacia atrás, Y vamos a sentir ese contacto de las manos por nuestras costillas. Y ahora lento vamos a empezar a cambiar la respiración. Vamos a inhalar bien profundo por nariz y vamos a exhalar lento por la boca. Y vamos a tratar de que el movimiento se produzca desde las costillas, el movimiento que acompaña a la respiración. Al inhalar, puede dejar que la caja torácica se abra, las costillas se expandan. Y al exhalar, esas costillas vuelven hacia el centro cada uno continúa a su propio ritmo, inhalo, abro costillas y exhalo, bien profundo esa exhalación y vamos a continuar unas veces más, inhalo, abro, vuelvan a cerrar los ojos y perciban cómo la caja torácica se va abriendo en 360 grados, nuestras costillas se expanden hacia los lados, hacia adelante, pero también hacia atrás. El abdomen ingresa para que las costillas se abran hacia los lados. Y en esa exhalación hago descargas. Me libero de todo lo que no me corresponde, todo lo que no es mío. Aligero y aliviano el cuerpo en esa respiración. Me preparo en calma para la práctica. Una última vez. y libero las manos hacia la tierra nuevamente. Ahora vamos a tomar la energía de la tierra, cerrando las manos en puño y llevándolas hacia nuestro centro de poder. Esta es la postura básica de la práctica, desde donde comienza, donde hacemos nuestros descansos y desde comenzamos el saludo. Las, los puños se van a apoyar en las crestas ilíacas, en nuestras caderas, codos hacia atrás, como si nos ataran con un lazo a nuestros codos. Rodillas semiflexionadas para estar con una postura cómoda de piernas. Y desde acá vamos a comenzar con nuestro saludo. Entonces, llevando esa mirada hacia el frente. A Maite, Kaui, Sik. En Maya. respeto a los poderes de las cuatro esquinas. Inhalando, vamos a cruzar el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentrando la energía. Al exhalar vamos a extender ese brazo hacia el frente. Ofrendando el corazón, ofrendando la práctica Y abriendo el rumbo de la trampa, El rumbo este Es el rumbo de la luz Donde moran los seres masculinos La energía masculina del movimiento, de acción Y voy a conectar unos instantes con esta energía para mi práctica Con el elemento fuego Con ese entusiasmo, las ganas La energía calórica y luego vamos a jalar esa energía hacia nuestro centro de poder nuevamente. Chequeo el estiramiento por detrás de la columna entre coxis y coronilla. Manteniendo esa elongación axial, llevo el pie derecho por delante del izquierdo. Inhalo, elevamos los talones y al exhalar damos un cuarto de giro hacia la izquierda y depositamos los talones hacia la tierra nuevamente. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Abrimos el rumbo trampa, el rumbo norte, el rumbo de nuestros difuntos, chamanes y profetas. El elemento viento, y conecto con ese elemento, con nuestros linajes, con respeto, con humildad hacia la práctica, hacia nosotros mismos y hacia todo lo que nos rodea. Y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo y elevo los talones. mantengo esa columna bien larga, exhalo y doy un cuarto de giro hacia la izquierda, quedamos de talones hacia la tierra. Inhalo, concentro la energía, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica, y abrimos el rumbo Sihuatlampa el rumbo de la energía femenina, la introspección, la calma, las emociones, el agua, conecto con ese elemento agua dentro de mí, con lo profundo, lo oscuro, y con esta introspección para mi propia práctica, la autoobservación, traigo esa energía hacia mi centro de poder, llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo y elevo talones, Exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda y deposito talones. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Y abrimos el rumbo Witzlampa, el rumbo sur, el rumbo que rige la energía del día de hoy. El elemento tierra, todo lo que está vivo, todo lo que nos rodea, reino animal, mineral y vegetal. Y nos identificamos también como fractales de la naturaleza. Como parte de un todo. Y traigo esa energía de la tierra hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalo, elevo los talones. Exhalo y damos un cuarto de giro hacia la izquierda. Y finalizamos otra vez de frente, donde comenzamos. Ahora libero los brazos hacia la tierra, manos hacia la tierra. Y comenzamos con el primer macho, manas. Este todos los dedos juntos a excepción de los pulgares y estirando, recibiendo esa energía de la tierra. Están mis brazos activos y despiertos, estoy habitando hasta la punta de mis dedos. Cierro los ojos y conecto, recibo esa energía desde mis manos hacia todo el cuerpo. Y ahora lentamente desde acá vamos a abrir los ojos y manteniendo las palmas de esta manera, al inhalar vamos a empezar a elevar los brazos por delante y vamos a empezar a elevar los talones. Vamos a seguir subiendo los brazos hasta que lleguen a los costados del cuerpo y ahora las palmas se van a mirar entre sí. Eso, lo más arriba que puedan. Bien estirado el cuerpo y acá el ajuste fundamental es relajar los hombros y cerrar el centro, desde costillas a abrazar, como cuando liberábamos el aire, no dejen que se abra ese centro. Mantengo, mantengo un poquito más. Ahora las palmas miran hacia adelante y exhalando vamos bajando otra vez brazos y talones. Y vamos a hacerlo tres veces más. Inhalo, palmas hacia arriba, elevo, brazos, talones, estiro, relajo hombros, cierro el centro. Pongan mayoritariamente su peso en el dedo, los dedos gordos de los pies y los segundos dedos de sus pies. Y van a notar cómo cambia la alineación en sus tobillos. No dejen que el peso se vaya hacia los lados de afuera. Vamos hacia la cara interna de los pies con el peso, mantengo. Exhalo y voy bajando otra vez, lento y suave, sin que el peso se me desplace hacia atrás. Vamos de nuevo, inhalo y arriba. Al llegar exhalando, relajo hombros, mantengo mi centro y llevo el peso del cuerpo hacia los segundos dedos de los pies eh, y dedos gordos. Exhalo y bajo. Eso es, por última vez Inhalo arriba Y ahora al exhalar Cuando vamos a bajar Vamos a flexionar nuestras piernas Talones bien hacia arriba Y llevo los brazos a la altura de los hombros Y es como si me sentara En una banquita hacia atrás Los glúteos se van bien hacia atrás Mantengan su columna erguida No dejen que se empiece a doblar Si se dobla estiren un poquito más sus piernas Mantengo Inhalo Tomo postura inicial. Perfecto. Ahora inhalando solo los brazos. Brazos arriba. Exhalando, con cada mano me tomo cada codo. Otra vez mantengo activo ese centro. Ahí se cerró un poquito más costillas. Eso. Y ahora cruzo el pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalo profundo. Y al exhalar voy a marcar el lateral izquierdo. Para que todo mi lateral derecho se estire como una media luna. Si no me duele el cuello, no me molesta, llevo la mirada hacia el lado derecho y hacia arriba. Y trato de abrir un poquito más el pecho, que se estiren los laterales del cuerpo. Inhalo, vuelvo al centro, estiro brazos. Exhalo, cambio la pierna y cambio la toma de los codos. Si antes el antebrazo derecho, por ejemplo, estaba arriba, ahora va abajo. Siempre vamos a utilizar los dos hemisferios, los dos lados del cuerpo intercalando. Inhalo profundo, otra vez atención a esas costillas y al exhalar me voy hacia el lateral derecho. Solo si puedo, si me resulta cómodo, miro hacia el cielo por el lado izquierdo y trato de abrir un poquito más ese pecho, abrir las axilas. Inhalo, vuelvo al centro, estiro brazos, descruzo piernas, flexiono levemente las rodillas y me dejo caer hacia adelante, estiro la columna y luego me dejo caer. Todo el peso se viene hacia adelante, hacia la punta de los dedos de los pies, relajen su cabeza, déjense caer por completo. Eso, pueden flexionar las rodillas, de hecho todos flexionen las rodillas un poquito, no hagan rebotes, solo queden colgando con piernas flexionadas y todo el peso del cuerpo hacia adelante y hacia abajo, la cabeza súper relajada. Queden ahí, unos instantes colgando. Ahora todos eleven los hombros un poquito hacia atrás, como alargando su cuello. Eso, y la cabeza sigue colgando hacia, hacia el piso, la coronilla hacia la tierra, la cara hacia el ombligo. Y ahora que tengo ese espacio en mi cuello, empezamos a movilizar la cabeza como si estuviéramos diciendo que sí. Luego empiezo a mover la cabeza como si estuviéramos diciendo que no. Detengo los movimientos con la cabeza y ahora lentamente inhalando empiezo a subir, vértebra a vértebra. Tomo postura de pie, estiro y alargo el cuerpo. Separo las manos del cuerpo levemente y vamos a empezar a hacer una rotación externa con nuestras muñecas. Vamos a incluir a los dedos en ese movimiento, tratar de sentir cada dedo, dejo caer el mentón hacia el pecho y empiezo a hacer círculos con la cabeza subiendo primero por el lado derecho. Acá vamos a estar coordinando los movimientos para que no se pierda el movimiento de las muñecas cuando sumo el movimiento de la cabeza. Vamos a unir este movimiento a la respiración, cuando la cabeza sube estamos inhalando, cuando la cabeza cae estamos exhalando. Relajen todos los músculos de la masticación, todo lo que rodea la mandíbula, Relajamos los labios, la lengua, la garganta, todo lo que se inserta en la zona cervical se afloja. Eso es, traten de continuar con ambos movimientos, rotación externa en las manos y rotación hacia el lado derecho con la cabeza. Cuando el mentón llega al centro del pecho, detenemos y vamos hacia el sentido contrario, primero con las muñecas hacia adentro, rotación interna. Y luego con la cabeza hacia el lado izquierdo. Cuando la cabeza va hacia atrás podemos abrir un poquito la boca, relajar los labios. Y cuando el mentón llega al centro del pecho detenemos los movimientos. Vamos a juntar nuestros pies ahora, los dedos gordos y los metatarsos de los pies y dejamos un pequeño espacio entre nuestros talones para que siempre sigan las líneas paralelas. Junto rodillas, flexiono piernas, coloco manos sobre muslos y ahora empezamos a hacer círculos con las rodillas y vamos a activar y dejar que también el movimiento se irradia hasta nuestros tobillos, un poquito los talones y caderas justamente para darle este masaje a nuestras articulaciones y para protección de nuestras rodillas las rótulas nunca van a pasar la línea de los dedos, siempre me tengo que poder ver los deditos, por eso siempre las fricciones son hacia atrás, cuando me siento me siento hacia atrás cambio, vamos hacia el otro lado detengo el movimiento, me pongo de pie nuevamente, separo pies ancho de caderas, eso depende del cuerpo de cada uno, siempre pies paralelos, y vamos a relajar un poquito los hombros, colocamos nuestros dedos de las manos sobre los hombros, y con los codos vamos a dibujar círculos, primero inhalando hacia adelante, hacia arriba, exhalo, por detrás, inhalo, y acá ya empezamos a utilizar esta respiración otra vez bien profunda, nariz boca, lo pueden descargar en un suspiro, con un soplido, pero que esa respiración esté bien presente. A uno más. Y cuando estoy finalizando de exhalar, detengo y cambio. Elevo por detrás hacia arriba, exhalo, caen los brazos por delante. y exhalando a flor. ahora vamos a empezar un pequeño golpeteo desde los talones hacia la tierra, empezando a sacudir todo el cuerpo, quedamos rebotando sobre nuestros metatarsos los metatarsos siguen en contacto con el piso y se elevan los talones suben y bajan y ahora desde acá, a través de este golpe que vamos realizando, encontramos un ritmo uniforme y unimos a nuestra respiración tres tiempos para inhalar tres tiempos para exhalar Vamos a movilizar todo lo que se pueda del cuerpo, incluyendo nuestra cabeza, codos, brazos, dedos, manos, y empezamos ahora con la respiración. Serían tres tiempos, inhalo. sea, ese no lo puedo hacer porque estoy lastimado. Ah, ok, no hay problema, Hazlo muy suave. Mira, ahí, como que este... quedás suave y no levantes tanto los talones. haz un vaivén hacia todos lados, relajando articulaciones, pero sin golpear talones. Es que me fracturé apenas, es por eso. Perfecto, gracias, gracias por avisar. Pero hazlo así suave, no hagas el rebote. El resto, si no tiene ninguna condición, sí, hacemos ese rebote y a través del rebote se van relajando toda la musculatura del cuerpo y sobre todo esta respiración en tres tiempos. <tose> Y lo empezamos a hacer cada vez más dinámico, a excepción de Oscar, cada vez más dinámico, bien fuerte. Oscar, lo tuyo es solo respiración y un back un movimiento suave, pero con respiración consciente, esa respiración que nos va despertando. Eso, el resto cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y ahora empezamos a bajar el ritmo, lo empezamos a alentar de a poco, muy de a poco. Vamos tomando otra vez esta energía de la tierra, cierro las manos en puño, la colocamos hacia nuestro centro de poder y vamos a activar nuestros cue cuellos, nuestros centros perceptuales, lo que se conoce como chakras. Abro la palma de la mano derecha y la coloco justo enfrente de mi chakra raíz, sin tocar el cuerpo. Estoy bien cerquita, como en la zona de mi perineo, muy cerquita del cuerpo para que pueda sentir la energía de la mano, pero no toco mi cuerpo. Entonces, desde acá vamos a empezar a realizar círculos hacia arriba y hacia la izquierda en sentido antihorario. Hacia arriba y hacia la izquierda. Y ahora acá, con la columna erguida, cierro los ojos para poder percibir esa energía que está irradiando la mano derecha hacia nuestros centros perceptuales. Y los voy a ir guiando a lo largo de toda nuestra columna hasta la coronilla, por cada centro. Cierro los ojos y voy profundo. Inhalando y ahora exhalando lento, inhalo profundo y exhalo lento, como si ese aliento saliera por la mano derecha y me estimulara estos centros perceptuales, quiero ir elevando esa energía de los cocoyos más bajos hasta la coronilla, hasta tecpa. Vamos estimulando ahora a Colo, el escorpión. Vamos a subir ahora un poquito la mano, apenitas hacia nuestro vientre bajo, el área del sacro por detrás, estimulando el plumón. Queremos que esa energía ascienda. Sigo subiendo lentamente hacia nuestro ombligo, hacia pantri. Bandera. Bien conscientes de esa respiración y toda mi atención para tratar de percibir si es que es posible algún flujo, algún movimiento de energía. Sigo subiendo ahora hacia 8, la flor, nuestro corazón. Podemos visualizar cómo se expande esa flor, cómo se abre el corazón. Que nuestra práctica sea desde este lugar, que nuestro andar sea desde este lugar. Que este centro perceptual se abra para guiar nuestras decisiones. Seguimos subiendo hacia la garganta, hacia el topili, el bastón de mando, esta toma de decisiones que sean guiadas por ese corazón. Que haya coherencia entre mis palabras, mi sentir. Seguimos subiendo hacia el entrecejo hacia Chalchibut, la gema, los procesos mentales, que también tengan coherencia en mis pensamientos, con mis palabras, con mi sentir. Ahora seguimos subiendo y colocamos la mano por arriba de nuestra cabeza, por nuestra coronilla, tekpat. ese poder de discernimiento, esa conexión con lo divino, con el cosmos. Y empezamos a hacer círculos cada vez más grandes sobre nuestra cabeza. Nos vamos alejando y ese círculo se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Hasta que ya estiro por completo el brazo. Me queda completamente estirado y ahí recién estiro las piernas. Cuando ya estiro las piernas y el brazo, estiro por completamente la mano hacia el cielo. Llevo mirada hacia arriba y ahora retorna la energía que me pertenece. Solo lo que me corresponde retorna hacia mi centro de poder. El resto lo dejo ir. Me quedo unos instantes en el lugar, cierro los ojos, me observo. Que esta atención se expanda a lo largo de todo nuestro cuerpo, por nuestra espalda, por los lados, hacia abajo, hacia arriba, como si pudiéramos ver por nuestro cuerpo todo lo que nos rodea. Abro los ojos libero los brazos y ahora vamos a separar un poquito más la pierna de, de, las piernas del ancho de caderas apuntamos los dedos hacia las esquinas, hacia los laterales flexiono las rodillas y desde el centro estiro los brazos vamos a empezar a elevarnos con la inhalación inhalo, elevo brazos piernas flexionadas estiro y coloco por arriba la mano izquierda por arriba de la mano derecha y al exhalar empujo ese espacio liberando todo el aire y estirando piernas Inhalo, exhalo, y vamos a ir cada vez más profundo, inhalo, exhalo, y vamos intercalando, una mano por arriba y luego cambio y se estira la otra, moldeando nuestra respiración, inhalo, inhalo, lo vamos haciendo cada vez un poquito más dinámico, y bien marcadas las respiraciones, Recuerden cuando elevamos los brazos, sobre todo, que no nos suceda esto de quebrar la columna y abrir nuestro centro. El centro se mantiene activo, la columna erguida, estable, siempre protegiendo, activando. Vamos a hacer el último. Y ahora, flexiono piernas, inhalo, estiro los brazos y exhalando junto a las manos en puños, aquí vamos con este otro macho manas, gesto de poder, de mando, y lo desciendo hasta el centro de mi pecho, hombros relajados, los puños enfrentados, flexión un poquito más, activo el centro, y acá me van a quedar cinco respiraciones, puedo cerrar los ojos, observarme qué es lo que sucede en estas respiraciones, en este estar, los puños justo en el centro del solchips, un instante más, inhalo, estiro piernas, exhalo, libero brazos, ahora junto levemente, otra vez, piernas debajo de caderas, flexiono rodillas y vamos a apuntar las manos hacia adelante, en el mismo macho humana que estábamos haciendo antes, nada más que apuntándolo hacia adelante, es una postura en flexión de rodillas, es una postura firme, alerta, de atención. Y ahora vamos a realizar otro ejercicio de respiración y movimiento bien intenso con la respiración. Vamos a empezar a, a empujar el aire inhalando y exhalando. Entonces sería aquí inhalo. Bien intenso, inhalo. Primero es para adelante, porque ahí estás haciendo María para atrás. Ahora para atrás ya vamos a ir. Pero primero es para adelante, eso. Bien intenso. Te tengo y ahora sí vamos hacia atrás. detengo, estiro las piernas y empujo las manos hacia, las, hacia los lados, ahora de conexión, dedos hacia el piso, la base de las palmas empujando, estiro todo el cuerpo y cierro los ojos, observen sus manos, observen su cuerpo, ¿qué es lo que sienten? Cada uno observe sus sensaciones, ¿qué se siente en el cuerpo? Cualquier tipo de sensación, lo que sea que estén observando, que se sintiendo, perdón, le, le pongo atención a eso. Y aflojo, relajo. Ahora sí estamos preparados para entrar en la primera postura del rumbo sur, el guerrero, Katun, En maya, vamos a flexionar levemente las piernas, que es ancho de caderas. Tomo esta energía de la tierra, coloco en mi centro de poder. Inhalo bien profundo, y vamos a ir con este intento de pedir a pelear mi última batalla. Exhalando, entro en una sentadilla hacia atrás glúteos hacia atrás, las rodillas nunca se van para adelante, nunca pasan la línea de sus dedos, siempre hacia atrás, mantengo ese centro, cierro los ojos, entramos en esta intención de me dispongo a pelear la última batalla, en esta guerra florida contra nuestros maestros, enemigos internos, Inhalo profundo, y al exhalar entro más bajito en esa sentadilla. Me siento un poco más profundo. Acá buscar cuidado con tu fractura hasta donde puedas, hasta donde sientas. ¿eh? El resto vamos a ir bien profundo. Inhalo y al exhalar más profundo todavía. Ahora sí llegué al máximo, llegué a mi límite. Y observo ese límite, acecho mi límite. Me dispongo a pelear mi última batalla. Ese límite donde surge la fuerza de voluntad, la perseverancia abro los dedos en el mismo gesto que hicimos al comienzo, y desde ese gesto empujo la tierra, inhalo, exhalo, tomo la postura inicial, vamos de nuevo, inhalo, jalo esa energía de la tierra, coloco mi centro de poder, exhalo, entro en la postura del guerrero, me dispongo a pelear mi última batalla, son tres bajadas que hacemos, entonces la primera entro leve, inhalo profundo, y al exhalar entro un poco más bajo, me dispongo a pelear mi última batalla. Los codos que sigan hacia atrás, ese pecho y el corazón abiertos por delante. Todo primero con el corazón. Inhalo, exhalo y entro más profundo, más profundo. Que se encienda este centro entre Kolot e Iwitu, donde radica nuestra fuerza de voluntad. Abro los dedos, abro las manos, inhalo y empujo la tierra, deslizo esa energía por mis piernas. Y vamos de nuevo, por última vez, tomo esta energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, inhalo profundo, y al exhalar entramos en el otro. Vamos a trabajar ahora con retenciones, en vacío y en pleno, inhalo bien profundo, y sostengo, sostengo la respiración, sostengo, me observo en esa, en esa plenitud de pulmones, pulmones llenos, sostengo, no respiro. Exhalo y entro más profundo en la postura liberando todo ese aire. Y cuando observo que mis pulmones están vacíos, sostengo. No inhalo, sostengo. Me dispongo a pelear mi última batalla. Inhalo. Exhalo. Entro un poquito más bajo en la postura y retengo otra vez en ese vacío. Observa en su mente qué pasa en ese vacío. Me observo. Inhalo. Y por última vez entro lo más profundo que puedo en la postura. Desde esta fuerza de voluntad que trasciende el cuerpo físico que es más poderoso desde mi centro. Abro los dedos en las manos y empujo, inhalo. Exhalo, aflojo suelto, libero, cierro los ojos y me observo. Estamos en constante observación, cómo se mueve la energía a lo largo de nuestro cuerpo. Donde haya tensión, liberen con sus propias exhalaciones, relajen su, muscul su musculatura cuando termina la postura, el ejercicio. Ahora sí vamos a pasar al piso, entonces nos vamos a colocar delante al comienzo del, del tapete. Ahí, no sé si ver. Al comienzo del tapete. Y vamos a estirar un poquito nuestros cuadrices, nuestras piernas, le vamos a dar un buen estiramiento para toda la fuerza que estuvieron haciendo recién. Voy a inhalar y elevar mi pierna derecha flexionada, rodilla hacia el abdomen. Mantengo el peso sobre la planta del pie izquierdo. Esto si lo haces lento, par del lado de tu fractura, no te lastima ni nada, al contrario, te va, te va a dar estabilidad. Ahora exhalando, vamos a llevar esa pierna hacia atrás, súper lejos, lo más lejos hacia atrás. Es como un gran paso extendido o una zancada y deposito esa rodilla derecha hacia la tierra, lo muestro de costado, es un paso súper largo, la, la rodilla me queda mucho más hacia atrás que la cadera, y voy a empujar todo el peso de mi cuerpo hacia adelante, llevando el coxis hacia la tierra, hueso cúbico hacia el ombligo, y ahora línea y elevar los brazos, estiro todo el peso, eso. Ahí, ojo, sí. Oscar lleva la, la pierna izquierda un poquito más hacia atrás, Bien lejos para que el peso quede más hacia adelante Que no les quede la rodilla debajo de la cadera Mucho más hacia adelante Y ahora desde acá inhalo Y al exhalar me voy hacia el lateral izquierdo Estiro el cuerpo hacia ese lateral izquierdo El que necesita apoyar la mano O apoyarse contra una pared lo no puede hacer, no hay problema Ahora inhalo, vuelvo al centro Exhalo, libero los brazos Y acá va a de depender mucho de cada uno Si se puede, con el mismo paso Desde fuerza del centro Vuelvo otra vez a postura del pie si me es demasiado, ayúdense con las manos para pasar el peso del cuerpo hacia adelante. Y hacemos lo mismo con la pierna izquierda. Inhalo, levanto esa pierna izquierda, estabilizo sobre la derecha, exhalo, llevo ese pie bien lejos hacia atrás. Apoyo esa rodilla izquierda. Tiene que haber mucha distancia, mi peso quiere venir hacia adelante justamente para que se produzca este estiramiento en toda la musculatura que estuvo trabajando recién. E inhalo, elevo los brazos y al exhalar lateral derecho estiro en ese lateral derecho, todo lo que sea posible, Ojo con los hombros, hombros bajitos. Inhalo, voy al centro, exhalo, libero brazos, y ahora si es posible de un paso vamos hacia adelante. Separo los pies un poquito más del ancho de caderas, inhalo, y al exhalar vamos a ir flexionando piernas para ir entrando en la postura de rana, una sentadilla bien profunda, si acá siento que me caigo hacia atrás, pueden quedar con los talones levemente elevados, no hay problema, pueden colocarse algo debajo de sus pies. Si puedo mantener los talones apoyados, entramos en la postura, vamos a inhalar, tomar esa energía del cielo, del cosmos, cerrar las manos en puño y colocarlas a nuestro centro de poder. Y acá me puede ayudar para abrir las rodillas, puedo trabajar con los codos mis rodillas y juntar las manos al centro. Si no me molesta, si no me duele, puedo ayudar a abrir mis caderas de esta manera. Aquí ya vamos trabajando con esta apertura, este movimiento en las caderas para la postura siguiente. Los glúteos se van hacia la tierra. Respiro. Y acá solo respiración nasal. Nariz, nariz. Nariz, nariz. Columna larga. Quiero crecer todo el tiempo. Y ahora desde acá apoyo manos sobre la tierra, llevo una rodilla hacia atrás y luego la otra y nos acomodamos en postura de cuadrupedia, cuatro apoyos. Me voy a poner de costado para que se vea bien, ustedes también se pueden acomodar de manera tal que les pueda seguir viendo su cuerpo. Vamos a alinear en estos cuatro apoyos, estos cuatro pilares y vamos a dividir nuestra columna en dos partes. Vamos a trabajar primero la parte alta, la zona dorsal. Entonces al inhalar vamos a dejar que nuestro pecho, nuestro esternón, caiga entre medio de nuestros homóplatos. El centro se mantiene activo, costillas cerradas. Al exhalar empujo hacia el cielo, creo espacio entre los homóplatos. Al inhalar cierro ese espacio. Al exhalar empujo, sin flexionar los codos, es solo movimiento escapular. Creamos esta estabilidad en la parte alta del cuerpo, Entonces al inhalar ingreso y al exhalar empujo, sin flexionar codos. Ahí María, junta tus manos un poquito más debajo de tus hombros y un poquito más para eso, más para atrás. Perfecto. Dedos bien separados y activos. Y si lo tuviera que mostrar estando de pie, mi cuerpo está haciendo este movimiento. Es solo movimiento dorsal. Todo el resto del cuerpo no hace nada. Solo la parte alta del cuerpo es la que se moviliza. La coronilla apunta hacia adelante, la cara hacia el piso, así de esa manera no comprimimos cervicales. Y sientan cómo este movimiento abarca esta relación entre pecho, hombros, homóplatos, estabilizando esa zona. Vamos a detener el movimiento y ahora vamos a, en postura neutral, perdón, y ahora vamos a cruzar la pierna derecha por delante de la pierna izquierda, y acá va a haber dos opciones, el que quiera trabajar desde la fuerza del abdomen un poquito más, esa rodilla va a quedar elevada, no va a tocar la tierra, es como que la pierna se engancha en un cierre de cadera, el que no tiene ganas de hacer tanta fuerza desde el centro, puede apoyar la pierna en el piso, no hay problema. Entonces, desde acá mantengo, me quedo, y lo que voy a hacer es, al inhalar, Voy a empezar a arquear la columna llevando desde el coccyx y los isquiones, los huesos debajo de la cadera, hacia el cielo, y luego el resto de la columna hasta la cabeza. Inhalando, abriendo, y al exhalar voy redondeando toda la columna hasta que también por último es la cabeza. Entonces empiezo a hacer este movimiento: al inhalar abrir y al exhalar cerrar. Con la pierna de esta manera, haciendo este cierre en la cadera. Estoy en este caso cruzando a la derecha por delante. Entonces cada uno elige si quiere mantener la rodilla elevada o la rodilla apoyada, pero vamos haciendo este movimiento en la columna, hidratándola, dándole flexibilidad. Nada más que de manera muy ordenada, el movimiento empieza por el coxis y finaliza en la cabeza. Luego lo mismo, empiezan el coxis a abrirse y finalizan la cabeza. La pierna siempre queda fija estática y cruzada. Ahora, cuando esté terminando la exhalación, que nuestro cuerpo está bien redondito, toda la columna estirada por completo, me quedo, mantengo, absorbo ese abdomen, mantengo hueso púbico y pelvis hacia adelante, y luego inhalando, descruzo libero. Y cambio, cruzo pierna izquierda por delante de la pierna derecha, puedo dejar rodilla en el aire, o no, eso va a depender de cada uno, y vamos a hacer lo mismo, al inhalar voy abriendo desde la base de la columna, y al exhalar voy cerrando desde la base de la columna, y continúo inhalando abro, exhalando cierro, noten que el movimiento va a ser más reducido justamente por este cierre de cadera pero eso es lo que más quiero trabajar para la postura siguiente de Cueli que tiene este cierre de cadera bien pronunciado. Entonces es eso lo que queremos activar. Luego de haberla abierto en rano, ahora quiero este cierre en la cadera. Y cada movimiento unido a la respiración. Al inhalar, abro ese pecho y al exhalar cierro. Cuando termine la exhalación, detenemos el movimiento y sostenemos ahí, alargando y estirando toda la columna. Alargo y estiro la columna. Y descruzo, libero esa pierna, separo las rodillas levemente, apoyamos los empeines por detrás y van glúteos hacia talones, entramos en postura de descanso, relajo, descanso un instante. Si pueden llegar, lo, lo más importante es que los glúteos vayan para atrás, pero si la cabeza llega hacia la tierra, aprovecho a tomar conciencia de estas sensaciones. Si la frente se apoya en el piso, siente ese contacto de Chalchíbutr, la gema, hacia la tierra. Ofrendando la mente hacia la tierra, hacia este rumbo. Una forma de rendir la mente a la práctica, que sea más desde nuestro corazón, y ahora lentamente inhalando, reincorporo el peso del cuerpo, otra vez cuadrupedia. Ya tenemos esta estabilidad en la columna, entonces apoyamos deditos de los pies, columna neutral, centro activo, inhalo y despego las rodillas 5 centímetros del piso. Y aquí esto es opcional, vamos a mantener unos instantes, si es posible, 13 respiraciones. Entonces cada uno va a empezar a contar 13 respiraciones, nariz, nariz. Si 13 es mucho... Lo vamos a cortar antes, podemos descender cuando queramos. Por ahora mantengo, mantengo ese centro activo. Observo qué es lo que sucede, cómo se enciende ese centro al despegar las rodillas de esta manera del piso, cómo se activa. Y traten de que sus tríceps todo el tiempo estén yendo hacia atrás, no hacia los lados. Mis tríceps tienen que apuntar hacia mis muslos. Cada uno hasta donde pueda, hasta donde sienta. Un poquito más y ahora despacito voy llevando los izquierdas hacia arriba y hacia atrás, el pecho va ingresando entre los brazos, paso por una postura de los las echando otra vez y devorando nuestras debilidades, y ahora al inhalar, si puedo, voy a empezar a estirar las piernas alargando la columna, solo si mi cuerpo me lo permite, si nuestra columna se empieza a doblar, es preferible flexionar las piernas, alargar los glúteos hacia el cielo y meter la columna, no estén acá doblando toda la columna, tirar las piernas, es preferible flexionar piernas y alargar columna, siempre la columna tiene la prioridad y ahora desde acá vamos a ir caminando con las manos hacia atrás quedamos en esta postura de flexión hacia adelante, flexiono piernas y ahora inhalando, vértebra vértebra vamos subiendo, despacito exhalo y me pongo de pie y ahora ya estamos listos para entrar en la segunda postura del Sur, Pueli. Desde nuestras caderas, lo que estuvimos trabajando recién, vamos a crear este cierre. Desde el fémur, el hueso del muslo, hacia la cadera. Vamos a cerrar una pierna y luego la otra. No es desde los pies, no hagan este movimiento desde el pie, desde el muslo, justamente para no lastimar ni rodillas, ni tobillos. Es, mis caderas están cerrando, es lo mismo, este mismo cruce que estábamos haciendo. Primero con una pierna, luego con el otro, y quedaríamos de esta postura de piernas. Vamos a flexionar como si me sentara hacia atrás, sin que las rodillas se toquen, y cuando estoy flexionada tengo mayor movilidad lumopélica entonces lo que hago es traigo mi hueso cúbico hacia arriba, mi coxis viene hacia la tierra, y recién ahí puedo estirar apenas más las piernas, cosa que quedan en una micro flexión. Estiro los brazos hacia los lados del cuerpo, junto todos los dedos al centro, como si estuviera agarrando un puñadito, un montoncito de algo, y voy a llevar esos dedos juntos y unidos hacia nuestros hombros. Luego desde acá voy a empezar a sumergirme en mi pecho elevando los codos, pero no significa que se acorte la distancia en mi cuello, ahora lo voy a mostrar de costado. El cuello sigue largo, solo estoy redondeando la parte alta de la columna para meterme en mi pecho, pero sin quitarle espacio a mis cervicales. Tienes que sentir una cervical larga y un redondeo de la columna por la parte alta. Una absorción del centro. Eso. Ahí, Mari, sería redondear un poquito más tu columna. Como que te vas hacia atrás y hacia abajo, levemente. Y la cabeza la metes. El mentón se va hacia el pecho. Pero alargando el cuello por detrás, como haciendo este movimiento. Ahí. Aquí vamos a quedarnos... Con los ojos cerrados, en esta postura de Cuelli, que ketch. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Cierren sus ojos y aquí en esta postura vamos a hacer cada uno 13 respiraciones nariz, nariz. Estas sí las va a contar cada uno y va a ser al ritmo de cada uno. Eso, mira, ahí Oscar, todos los dedos juntos de esta manera, como si agarraras un poquito de, de sal, ponele, y llevas tocando tus, eso, tocando tus hombros. Y luego al tocar tus hombros, elevas tus codos y ahí redondeas la columna, sumergiéndote, entrando en la postura. Eso, ahí va mucho mejor, mucho mejor. No hace falta que flexiones tanto tu columna, podés solamente mantener que no más estiraditas y eso redondear la parte de arriba del cuerpo. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Esta postura describe el desarrollo del embrión, el crecimiento, luego de esa llegada de la conciencia de la vida a la tierra después del guerrero. Cada postura del sur representa el ciclo de la vida individual. Aquí estamos en este desarrollo. Vamos a encontrar hacia el fondo nuestro potencial para manifestarlo. Entonces ahora cada uno lentamente va a ir descendiendo los codos. Vamos a colocar los puños sobre nuestras clavículas. Y como si fueran nuestras clavículas, estamos renaciendo desde el corazón. Se empieza a abrir el corazón para justamente manifestar esos frutos de nuestro potencial. Abro el corazón y ahora desde el corazón... Voy a empezar a extender los brazos hacia arriba, como hicimos al principio. Este va a ser un gesto que va a ser durante toda la práctica. Estiro los brazos, enderezo la punta de los pies y ahora empiezo a elevarme, a elevarme todo lo que pueda. Como hicimos al comienzo, hombros bien bajitos, centro cerrado. Acá ya el cuerpo está más despierto, ustedes sienten que lo pueden ir ajustando a su propio ritmo. Peso sobre los dedos gordos y segundo dedos de los pies. Me estiro, me alargo, despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Y ahora sí es posible, si sí puedo mantener el equilibrio con los talones hacia arriba, voy a llevar la mirada hacia el cielo. Y ahí me voy a quedar, mirada hacia el cielo, lo más arriba que pueda, todo el cuerpo estirado. Eso es, quiero alargarme por completo. Un poquito más, mirada hacia el cielo. Y exhalando lento y suave, voy bajando los brazos y apoyando los talones. Relajo aflojen su cuerpo, pueden sacudir un poquitito, un poco la cabeza, relajo. Vamos a hacer la preparación ahora para la tercera postura del sur, yo cruzo pierna derecha por delante de pierna izquierda, las dos caderas apuntando hacia el frente, inhalo y elevo los brazos por los lados del cuerpo, altura de hombros giro palmas, estiro hacia el cielo, cierro las manos en puño y descienden las manos con este gesto de poder de mando otra vez hacia el centro del pecho aquí las caderas van a quedar siempre estables vamos a dejar un espacio entre los puños y el pecho para que no se toquen, hombros relajados, codos a la altura de hombros inhalo bien profundo y al exhalar voy a empezar a torsionar mi cuerpo hacia el lado derecho hacia el lado de la pierna que tengo por delante Solo es el torso, es la parte de arriba. Las caderas siguen mirando hacia el frente. En esta postura de Yolot, el torcido. Que Ketch. Comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Nos desintoxicamos. Ahora inhalando vamos pasando por el centro. Exhalo, vamos hacia el otro lado. Atención a esas caderas, a esas dos fuerzas opuestas. Mis caderas quieren estabilizar el centro, pero mi torso quiere girar. Y por dentro se comprimen los órganos ventrales. Sigan comprimiendo. Comprimo mi cuerpo para liberar el espíritu. Ahora inhalando, vamos a pasar por el centro. Exhalo, libero los brazos. Y ahora vamos a hacer parecido al saludo, es como una danza. Vamos a inhalar elevando los brazos y elevando los talones. Estiro hacia el cielo y ahora exhalando doy medio giro completo, vamos a quedar de espaldas hacia la cámara, porque en ese medio giro se acomodan los pies, eso, junto las manos otra vez, en gesto de poder, gesto de mando, puños unidos, y descienden hacia el centro del pecho, y voy a cruzar la pierna izquierda por delante de la pierna derecha, ahora, eso, codos arriba a la altura de los hombros, eso, inhalo, y al exhalar torciono primero hacia la izquierda, hacia la pierna que tenemos por delante, eso es, y mantengan sus caderas mirando hacia el frente, no giren las caderas, eso, animar y tus caderas más hacia el frente, solo un poquito la torsión desde arriba, para que se sienta bien esa compresión en los órganos centrales. Inhalo, voy pasando por el centro, exhalo y comprimo hacia el lado contrario, el, el lado que se siente ahora un poquito más libre, comprimo mi cuerpo y libero el espíritu, mantengan la mente en ese intento, que no se vaya a otro, a otro lado en el intento, o en las sensaciones, o en la respiración, pero siempre aquí, presentes. Inhalo y voy volviendo hacia el centro. Exhalo libero los brazos. Y vamos a retornar entonces. Inhalo, arriba los brazos y arriba los talones. Y al exhalar damos ese medio giro que nos hace quedar otra vez apuntando hacia la cámara. Perfecto. Desciendo talones, descienden los puños unidos en este gesto de poder. Y volvemos a cruzar la pierna derecha por delante de la pierna izquierda. Y ahora vamos a trabajar con retenciones. Inhalo profundo, llenando pulmones y sostengo. No respiro. Al cortarse la respiración me sujeto en el intento. Comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. No respire. Y ahora sí, exhalando, vamos todos hacia la derecha hasta liberar todo el aire de los pulmones comprimo, comprimo, cuando sienten que sus pulmones están vacíos, que no hay más nada, ahí me quedo, y en ese vacío empiezo a comprimir un poquito más, pero recuerden, mi cadera viene y mi pecho se va, mi cadera viene y mi pecho se va, de esa manera esa compresión se siente bien poderosa, inhalo y vuelvo hacia el centro, exhalo, libero brazos, por última vez esta vuelta, inhalo arriba, arriba talones, arriba brazos, exhalo, y vamos ese ese medio, giro, Descienden los puños juntos hacia el centro del pecho. Ahora cruzo la izquierda por delante de la derecha. Inhalo profundo y retengo, sostengo. No respiro, estoy sosteniendo en pleno. Sostengo, sostengo. Exhalo y empiezo a comprimir hacia la izquierda. Hasta vaciar pulmones. Ustedes saben sus propios límites, estamos ahí en pleno acecho. Que las manos siempre se mantengan al centro del esternón, que no vayan más allá. Sostengo en vacío, sostengo en vacío y en ese vacío surge el intento. Y inhalo y vuelvo al centro. Exhalo, libero los brazos. Inhalo y arriba brazos, arriba talones. Exhalo y damos ese medio giro para quedar otra vez enfrente de la cámara y ahora sí relajamos los brazos. Perfecto, cierro los ojos y vamos a generar otra vez este manas de conexión. Los deditos hacia afuera, la base de las palmas empujando la tierra y estoy súper activo empujando la tierra. Cuanto más empujamos, se va a sentir que los deditos empiezan a latir, empiezan a seguir el ritmo del corazón. Traltech, este macho manas, este gesto, conecto, alargo el cuerpo luego de esas torsiones, conecto. Abro los ojos y vamos de nuevo elevando brazos, inhalando y elevando talones, arriba. Hombros bajitos, centro cerrado, bien arriba, peso sobre los dedos gordos y segundos dedos de los pies, hombros bajitos, las costillas abrazando el centro, mantengo mantengo, mantengo, exhalando voy descendiendo y ahora cierro las manos en puño y traigo a mi centro de poder, vamos a bajar al piso desde círculos energéticos, entonces coloco las manos en el centro de poder como en la postura inicial, pero luego abro los dedos hacia la tierra, eh, hacia el cielo, perdón, como apuntando hacia arriba, perfecto, y ahora el movimiento del círculo energético lo muestro de costado, vamos a mover de manera serpentina nuestra columna justamente como un círculo, renovando la energía. Entonces, abro, empiezo a abrir los deditos de las manos, y a medida que van abriéndose mis dedos, mi coxis y mis isquiones empiezan a ir hacia atrás. Luego, todo el resto de la columna hasta la cabeza. Y ahora cuando empiezo a cerrar las manos desde los dedos y desde la pelvis, empiezo a traer el coxis hacia adelante, voy cerrando los puños, envolviendo esa energía, Serpenteando la columna, lo abuinalo, estiro los brazos y redondito, redondito empiezo a caer hacia la tierra. Voy a flexionar las piernas y redonda cae la columna. Toco el piso, arrastro esa energía por el suelo y luego la arrastro por los costados de mis piernas para subir. Y luego la vuelvo a depositar en mi centro. Entonces lo voy a mostrar una vez más. Al inhalar, abro. Al exhalar, cierro. Al inhalar estiro, y al exhalar caigo hacia la tierra otra vez, redondito. Arrastro esa energía de la tierra y subo por los costados de mis piernas. Y deposito solo lo que me pertenece. Inhalo, abro, exhalo, cierro, estiro y caigo hacia la tierra. Es como este movimiento serpentino circular, renovando nuestra energía, trabajando con nuestra energía, con lo que solo nos corresponde. Creadores de nosotros mismos, como Yoko yani, el que se crea a sí mismo, esta es la representación de Quetzalcoatl. Nos creamos a nosotros mismos en cada intento, en cada respiración. Sientan que el movimiento viene desde la parte más baja al principio y desde, el, desde la parte más baja también cierro, es mi guía. Es la base de mi columna y también esta es esa estimulación a los centros perceptuales, desde la parte baja hacia, lo, hacia la parte alta. Eh, si cierran los ojos, ahora fluyan. Fluyan, tómense unos instantes para fluir en este movimiento. Es tan maravilloso lo que hace sentir, cómo la columna va tomando esa hidratación, esa lubricación. Habitan sus dedos, habitan sus manos. Y ahora cada uno va a hacer uno más. Y cuando sus manos lleguen hacia la tierra, en vez de subir, vamos a caminar hacia adelante a postura de cuatro apoyos. Cada uno a su propio ritmo cuando llegue, postura de cuatro apoyos. Y acá ya estamos en, ingresando en la postura central de nuestra práctica, la última postura del sur, el la meme, el cargador entonces vamos a preparar primero esta estabilización que necesita el cuerpo columna neutral, siempre estoy empujando, nunca estoy cayendo entre mis hombros, siempre estoy activo, deditos de los pies apoyados en la tierra inhalo, levanto las rodillas 5 centímetros del piso otra vez voy a sostener 5 respiraciones recuerden que no pueden sostener no pasa nada, eh si no pueden sostener simplemente me quedo manteniendo el centro. Ahora desde aquí, inhalo, voy a flexionar piernas, saco glúteos hacia arriba y hacia atrás, por ahora piernas flexionadas, mirada hacia adelante, acecho. Luego cuando inhalo dejo que la cabeza entre, entre mis brazos, no hace falta que estiren las piernas si no pueden, solo si puedo estiro piernas, pero si no puedo, flexiono. Exhalo, mirada hacia adelante, y vamos a preparar para saltar o para dar un paso. Podemos mostrar las dos opciones. Si salto siempre desde flexión como en suspensión, puedo hacer un saltito, voy a buscar no saltes y entro en la postura del cargador. Si no salto desde aquí, lo que hago es mirar hacia adelante, piernas en flexión también, doy un paso, luego otro paso y todos entramos en la postura del cargador. Los codos abiertos a la altura de los hombros, las manos y los deditos apuntando hacia atrás. Centro activo y la columna erguida. Para eso también preparamos toda esta fuerza en nuestras piernas, en nuestro centro. Desciendo, entro bien profundo ahí. En la postura del cargador, la meme. Alineo mi conciencia con el intento universal. Recuerden que sus rodillas no tienen que pasar la línea de sus deditos. Entonces siempre la flexión es atrás. Es para atrás. Sostengo y mantengo. Cargador, vaca Alineo mi conciencia con el intento universal. Eso es. Apoyo manos sobre la tierra. Y dos opciones. Puedo hacer un saltito, rodillas al aire, luego exhalo y apoyo. O puedo estar acá y dar un paso, otro paso y apoyar rodillas. Lo vamos a hacer varias veces. Inhalo, arriba, rodillas. Exhalo, me voy hacia arriba y hacia atrás, celo, te acecho. Ingresa la cabeza, si puedo estiro piernas, si no, no más a alargo columna, alarguen columna me importa más la columna que sus piernas acá pueden flexionar y estirar columna exhalo, mirada hacia adelante o celo, acecho y salto o paso hacia adelante la meme, cargador bien profunda esa flexión la vamos a hacer cada vez más profunda porque vamos a hacer la variante de los saltos en puntitas de pie entonces primero flexiono bien profunda y hacia atrás si lo muestro al costado, ahí es Sostengo, sostengo. Este representa ya el adulto responsable que se hace cargo de sus decisiones, de sus acciones, el más igual y el merecedor. Somos baluarte de nuestra comunidad, somos el ejemplo. Mantengo me sostengo en ese intento. Manos en el piso, saltito hacia atrás, rodillas hacia la tierra, apoyo. Vamos de nuevo, inhalo, rodillas arriba. Exhalo, celo, acecho, piernas flexionadas. Inhalo, ingresa a la cabeza, largo columna, más atún. Exhalo, o celo, acecho. Inhalo, retengo, salto. Exhalo. Cargador. Profundo. Profundo. En ese intento. Pueden cerrar sus ojos. Respiración. Nariz, nariz o nariz, boca, como lo sienta su organismo. Ahora. Alineo mi conciencia con el intento universal. Y ahora lentamente, inhalo y estiro piernas y estiro brazos. Y despacito vamos estirando, elevando los talones hacia el cielo. Esto, eh, Oscar, no creo que lo puedas hacer por tu fractura, así que lo que vas a hacer solamente es desde flexión, con toda la planta del pie apoyada, estirar Flexión y estirar, es lo único que vamos a hacer, el resto con talones arriba, manteniendo el equilibrio, todo lo que trabajamos en la práctica, aquí lo vamos a utilizar, vamos a flexionar las piernas, talones bien arriba y siempre manteniendo esa flexión vamos a hacer 13 saltitos sobre nuestros metatarsos, en lo posible sin que toquen los talones, si tocan no pasa nada, son saltitos cortitos y suaves, la idea no es lastimarnos, entonces de a poquito vamos saltando. Siempre con los brazos arriba. Y aflojo. Van bajando esos brazos. Otra vez volvemos al primer gesto que realizamos. Este gesto Celías de recepción. Cierro los ojos y me observo. Nos quedamos en plena quietud. Cierro los ojos y me observo. Observen cómo ahora, después de estos saltos, de estos movimientos, ya se siente el palpitar del corazón. Y desde ahí puedo entonces observar más fácilmente cómo se irradia hasta la punta de los dedos. Observen ese ritmo cardíaco. ¿Cómo podemos calmarlo a través de nuestro vehículo de la respiración? Giliot. ¿Cómo se puede calmar? nuestros vehículos, con la respiración. Relajen sus músculos faciales, relajen los párpados. Dejen que la energía fluya por sus piernas y conecten, conecten profundo desde la planta de los pies hacia la tierra, desde la coronilla hacia el cielo, transformándonos en canal, permitiendo que la energía fluya a través de nosotros. como esta conexión entre el cielo y la tierra. Y ahora despacito, muy lento, muy suave, vamos a ir abriendo los ojos y vamos a bajar hacia el piso a través de un círculo energético. Todos ahora movimientos lentos, ya vamos entrando a la calma, jalo esa energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, abro los puños, las manos y los dedos hacia el cielo, Microflexión a rodillas. Inhalo y abro las manos a medida que voy abriendo también ese candado. En la parte baja de la columna voy abriendo el pecho por último la cabeza. Exhalo y cerrándose, la columna. Inhalo, me estiro. Y al exhalar redondito la columna cae hacia la tierra. No traten de mirar hacia adelante, dejen que su cabeza siga la línea de su columna. Y camino hacia adelante con las manos apoyo rodillas sobre la tierra, apoyo empeines, y nos sentamos sobre nuestros glúteos. Nos vamos a quedar unos instantes, solo unos segunditos en esta postura, sentados sobre nuestros empeines, si es dolorosa, y en este caso también con tu fractura Oscar, puedes sentarte solamente cruzando piernas, si a alguno le molesta también, solamente cruzamos piernas vamos a cruzar nuestros brazos por delante de nuestro pecho, el izquierdo por delante del derecho, en este gesto de escucha del espíritu, de escucha de nuestro interior, relajen sus hombros, relajen la cara, así preparamos esta calma, preparamos nuestra mente para la técnica nahualica del día de hoy, del rumbo sur, tonal toca el recorrido del cuerpo físico, la propriocepción, la intercepción, utilizamos estos minutitos para calmar nuestros cuerpos, hagan un recorrido por sus vehículos y usan la respiración como medio para calmar la mente. Reciban todo lo que sea que esté floreciendo por dentro, no importa qué tipo de sensación sea, no hay malo ni bueno. Recibo todos, todas esas sensaciones, las observo. Dejo que el cuerpo físico se exprese, que nos hable a través de esas sensaciones. que no se nos quede ni un solo punto en el cuerpo sin observar. Barran con su atención todo su cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, que no quede ni un solo espacio que no esté vivo sin atención. y luego desde acá, suave y lento, vamos a empezar a liberar la postura, abriendo los ojos, liberando los brazos, y ahora acá les voy a dar un minutito para que cada uno se acomode, nos vamos a recostar boca arriba, y la idea es que al comienzo vamos a juntar nuestra planta de los pies, como si fueran mariposas, palos y vamos a dejar que las rodillas caigan hacia los lados, los brazos hacia los costados también, palmas hacia el cielo, y de esta postura vamos a realizar nuestra técnica de recorrido corporal. Pero, si en algún momento alguno siente que esta apertura en nuestras caderas, en nuestras rodillas, se torna incómodo, en ese instante en que sientan esa incomodidad o esa molestia, van a tomarse la libertad de estirar sus piernas, cuando ustedes quieran. Entonces, primero adopten la postura, eso sí todos, haciendo como este candado energético con nuestros pies, Relajen sus rodillas hacia los lados, pero luego cada uno sienta en la libertad de poder estirar sus piernas si lo necesita. Vamos todos a girar las palmas hacia el techo, hacia el cielo. Eso. Y que no haya contacto entre el cuerpo y las palmas. Que todo tenga su espacio. Eso, ahí, relajen. Palmas hacia el cielo. Por ahora dejamos las piernas hacia el mariposa, pero en cualquier momento, si esto es incómodo, eh, María, al cielo me refiero eh, con los dorsos de las manos apoyadas y las palmas orientadas hacia el cielo, o sea, no hace falta que las levantes, eso, porque la idea es que ahora ya entramos en calma, ya entramos en relajación, entramos en la técnica nahuálica, nos referimos a técnicas nahuálicas con las técnicas que nos ayudan al desarrollo del potencial de conciencia que tenemos, todos podemos desarrollar nuestros estados perceptuales, nuestros estados de conciencia entendiendo que no hay una realidad única nuestra realidad es en base a cada persona, a cada momento, a cada estado mental entonces ahora los voy a invitar a que empiece esta calma a través de la observación de nuestro cuerpo físico Mi mente, mi respiración y mi cuerpo son uno en intento. Vamos a empezar a recorrer el cuerpo desde la parte alta, de izquierda a derecha. Entonces, es solo con nuestra atención, hay que quedarse tendido, vamos a por unos instantes relajarnos y simplemente no hacer nada. A veces nos cuesta más no hacer nada que hacer. Y es exactamente igual de poderoso, hasta quizás más, tener el control de no hacer nada. Con nuestra atención, sin movernos, vamos a empezar a relajar nuestra cara del lado izquierdo. Vamos a percibir el peso del ojo izquierdo cayendo hacia atrás, relajándose. El peso del párpado izquierdo reposando sobre el ojo izquierdo. En calma. Cómo se siente esa piel en la cara. Siento la parte posterior de la cabeza y paso hacia el ojo derecho. Y siento cómo se cae hacia atrás. Se relajan los nervios oculares. No hay nada que quiera ver con mis ojos. Se afloja el párpado derecho. Siento como toda la cabeza se cae hacia atrás, el sostén del piso por detrás. ¿Cómo se siente ese sostén del piso por detrás? Así como siento el sostén, siento también los espacios, el espacio entre el cuello y el piso. Y voy hacia mi hombro izquierdo y lo relajo, lo suelto se me afloja del cuerpo voy hacia mi hombro derecho y lo aflojo, lo suelto y lo relajo voy hacia las costillas del lado izquierdo y observo su movimiento natural sin cambiar la respiración pero cada exhalación le damos este intento de relajación corporal Observo si hay fatiga, si hay compresión, si hay soltura o espacio. Y me voy hacia las costillas del lado derecho. Y observo. Observo que las costillas no solo se mueven para adelante, sino que toda nuestra espalda también se mueve. Pero es más sutil y a veces no nos damos cuenta. Entonces busco percibir ese movimiento de las costillas hacia atrás, el contacto con la tierra. Y nos vamos haciendo tierra, bien pesados, ese elemento tierra empieza a preponderar en nuestra atención. Los huesos se hacen más pesados, más densos. Llevo la atención a la cadera izquierda, a la ingle izquierda. Y esa relación entre músculos y huesos, que se aflojen, se relajen. Llevo la atención hacia la cadera derecha, ingle derecha, abdomen bajo y suelto, aflojo. Desde el esternón, desde el pecho, Voy descendiendo hasta por el abdomen, aflojando cada parte. Y también desde la columna hacia atrás, dejándome caer, sin nada que sostener, sin nada que levantar. Solo aquí y ahora, no hay lugar a donde ir, más que dentro de nosotros mismos. Se afloja el glúteo izquierdo, pierna, muslo, hasta la rodilla de el lado izquierdo. Pueden estirar sus piernas si están incómodos. Y luego voy hacia el lado derecho y relajo el glúteo, muslo, rodilla. Relajo pantorrilla, tobillo y pie izquierdo. Desde el centro de la planta del pie izquierdo hasta los deditos, tomo conciencia. y Suelto y aflojo. Relajo pantorrilla, tobillo y pie del lado derecho. Y desde el centro de esa planta hasta la punta de los dedos, tomo conciencia. Allí donde llega la conciencia no hay enfermedad. Desde este intento, revitalizo el cuerpo. Descanso profundo y consciente. No dejen que su mente se vaya. La mente ahora está a merced de nuestra fuerza de voluntad. Aunque sea eso lo que estamos intentando que florezca la fuerza de voluntad y gobierna nuestra mente y no al revés. Si la mente se agita, se distrae, o me trae demasiado diálogo, vuelvo otra vez a este recorrido, una y otra vez, una y otra vez. Me quedo solo en el recorrido tomando conciencia, activándose estos sentidos internos. Nos vamos a quedar unos instantes en silencio. Ahora muy lentamente vamos a ir cambiando la respiración como hicimos al comienzo de la práctica. Vamos a ir tomando inhalaciones más profundas y vamos a ir exhalando más lento. Como volviendo a la superficie también desde la respiración. No abran sus ojos todavía. Y ahora a través de esa respiración más marcada vamos a ir despertando nuestros sentidos hacia el exterior. Vamos a activar el sentido del oído, percibiendo sonidos lejanos, sonidos cercanos. Que se audice, se despierte ese sentido. Voy a activar el sentido del olfato y voy a percibir olores, aromas. Activo el sentido del gusto y percibo el sabor en la boca, en la saliva. Y activo el sentido del tacto y percibo cualquier tipo de sensación táctil en la superficie de la piel. El contacto con el piso, la atmósfera, el aire, la ropa. Todo el cuerpo, toda la piel. Y luego lento desde ahí empiezo a realizar algunos movimientos con las manos, con los pies... Y ahí de a poquito en adelante, cada uno puede comenzar a realizar los movimientos que su cuerpo le pida, los movimientos que necesiten. Se pueden estirar, desperezar. Tómense su tiempo, no hay apuro. Pueden también hacer algunos movimientos con su cara, con los músculos faciales. Y luego de a poquito, al ritmo de cada uno de cada una, nos vamos a ir recostando por el lado derecho, en posición fetal, redondeando la columna como si fuéramos una semillita a punto de nacer. Con esta conciencia de ir primero siempre hacia adentro para luego florecer hacia el exterior, como las plantas, ir hacia las profundidades para luego ir hacia, hacia la luz. Me observo, cómo estoy, cómo me siento. Y luego desde este lugar, muy lento, muy despacio, nos vamos a ayudar con los brazos para ir reincorporándonos y que la cabeza sea lo último en subir. Siempre la cabeza es lo último en subir. Para quedar sentados y finalizar con la práctica del día de hoy. Por un costadito, <ríe> ahí está la cabeza, que sea lo último. Eso es, de a poquito, movimientos lentos. Y con esto nos despedimos, Sla Sokamati. Muchas gracias a todos por la práctica del día de hoy, por esa entrega. Espero que se sientan bien, que les haya gustado siempre me gusta también si está mi pantalla como grande en el centro, que en este momento puedan cerrar un poquito la pantalla también para verse entre ustedes, reconocerse, reconocernos como espejos que somos todos. Bueno, y ahora sí, que tengan un hermoso día. Si no han dejado su mail y lo quieren dejar ahora, lo pueden dejar, las clases quedan grabadas para que las puedan repetir y hacer cuando quieran y siempre que terminan las prácticas las envío. También mando diferentes tipos de información, ahora vamos a realizar un retiro con una compañera Kiname también, en Malinalco en agosto, así que también voy a pasar esa info. Eh, se abrió una nueva formación para profesores también de, de la práctica, que también es muy interesante, si alguno está interesado en hacerlo, les voy a pasar también la información. Y bueno, y lo que sea, me pueden preguntar, me pueden consultar, la idea de la práctica de Kinam es que no sea solamente estos movimientos físicos, y que si no también podemos generar como esta especie de comunidad donde yo estoy disponible a lo que sea que me quieran preguntar eh, y acompañar en los procesos, como es de un despertar o, o de un cambio en nuestro estado de conciencia, es, es bueno siempre sentirnos acompañados, y la práctica lo que busca es el desarrollo de las prácticas de ensueño, entonces si también quieren ir en esa búsqueda y en ese camino nos pueden consultar a cualquiera de las personas que estamos aquí con lo de Kina, porque a veces sí se necesita una guía para esas cosas. Así que bienvenidos sean, siéndose en esa libertad y con esa confianza. Bueno, que tengan lindo día entonces. Gracias, y... igualmente. Gracias, lindo día. Gracias, lindo Adiós. día. Gracias. Chao, chao.